Hola, mi nombre es Luigi Nobrachi. vamos a hacer una pequeña demostración de la última beta, de la beta más reciente de Rivendell 4.0. Rivendell es un software de automatización de emisoras de radio, eh, bastante peculiar, bastante conocido porque es software libre. Él tiene varios módulos, tiene un módulo que es para los operadores que se llama Airplay, eh, bueno, tiene varios módulos para los operadores. En realidad, el más usado es AirPlay. Eh, Cars Slot también es utilizado por los operadores. Hay otro que es Library, que es el que se utiliza para lo que es la parte de cargar y audios y canciones. Este RD Panel también lo utilizan los operadores para colocar sonidos y efectos de, de sonido al aire. Este También está entre las diferentes eh, utilidades está LogEdit y Log Manager que son para crear y para generar automáticamente este, listas de reproducción, playlist, lo que en, el, en la jerga de Rivendell se llama Log, que son playlists o es decir, las listas de reproducción de, de canciones, de audios de, que se colocan al aire. Eso, bueno, entre otras diversas utilidades. ¿no? Eh, para quienes conozcan Rivendell, una de las cosas nuevas que tiene la versión 4... Bueno, tiene varias cosas nuevas, no hay que decirlo. Una de las cosas nuevas es que ya la interfaz puede cambiar de tamaño. Cosa que no se podía hacer en las versiones anteriores. Las versiones anteriores hasta el Riven del 3 siempre venían con un tamaño fijo y no se podía modificar. ¿no? En este caso, tanto el RD AirPlay como el RD este, Panel, ambas aplicaciones se pueden configurar para que el usuario eh, cambie el tamaño de ellas de acuerdo a su monitor pues, ¿no? y, y que se coloquen además todas las, eh, todas las botones que se, que se necesiten ¿no? en estos casos. ¿no? Y se preservan también cuando se cambia el tamaño. ¿no? Puedo cambiar el tamaño o reducirlo, pero cuando lo vuelvo a agrandar, el botón que había colocado aquí se preservó. ¿no? O Esas son cosas interesantes que tiene el, el Riven del 4 a nivel visual. ¿no? Este, a nivel de, de usabilidad, es muy parecido a las versiones eh, anteriores. Eh, por ejemplo, bueno, quienes lo conozcan saben, yo puedo ir añadiendo aquí las diferentes canciones. Esta interfaz está en, en inglés, pero Rivendell eh, está en español también. Eh, supongo que eso va a ser un detalle que se va a ir eh, solucionando ya para la versión final porque repito, este es un beta eh, bueno, aquí yo simplemente estoy añadiendo canciones a lo que es el, el playlist lo, lo que va a ir a su, sonando al aire ¿no? este, y estoy añadiendo también la, las identificaciones de la radio un poquito para que suene ¿no? vamos a darle clic aquí para que empiece a sonar El pueblo y sus tradiciones enaltecen nuestros sentimientos. Eso sea, es una identificación. Eso es Alba Ciudad. Voy a darle aquí para que pase a la siguiente a canción. En este caso, a la siguiente identificación. Nuestra identidad brilla como el aurora. 96.3 FM Aquí tengo del lado derecho, tengo lo que es la botonera con la cual yo puedo colocar efectos al aire. Y también puedo intercambiar, puedo tener hasta dos eh, listas de reproducción simultáneamente para poder eh, colocar una u otra según mis necesidades. Pues, ¿no? Aquí puedo cargar listas de reproducción. Somos Conciencia, somos Cultura, somos Albacidad 96.3 FM. Este, Yo puedo utilizar programas como les había dicho antes, puedo utilizar programas como RD Library para lo que es cargar audios. Este es un programa que me permite manejar o administrar la biblioteca de canciones y de audios que tengo en el, en el Rivendell. Eh, Aquí tengo las diferentes categorías de, de canciones, por lo menos Music. En este, caso, en este caso en particular, Music es la carpeta que contiene las canciones que tengo cargadas. Puedo ordenarlas como yo quiera, por título, por artista. ¿no? Este, en este caso en particular, yo cargué en, in, en Idents dos de las identificaciones de la radio donde yo trabajo, que es la ciudad 96.3, FM, emisora del Ministerio de la Cultura en Caracas, Venezuela el pueblo y sus tradiciones enaltecen nuestros sentimientos yo puedo eh, en este caso en particular estas eh, nosotros lo, aquí en venezuela los llamamos cartuchos cada uno de estos audios eh, puede tener varios audios al mismo tiempo, vamos a decirlo así. Por lo menos estas son las identificaciones de la radio. Nosotros tenemos obviamente muy, varias identificaciones, pero todas las tenemos cargadas dentro de un mismo cartucho y entonces cada vez que se colocan al aire suena una distinta. Vamos a hacer aquí la... o vamos a reproducirlas desde aquí afuera. Desde aquí afuera. La belleza del amor y la pasión La escuchas por Alba Ciudad Esta es una, esta es otra Eso me ha a mí. La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura Al Hay otra El ritmo dinámico del Alba Hace que su naturaleza realce en la ciudad y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes. Bueno, en total tenemos 11 identificaciones de estas largas y tenemos eh, varias más. Tenemos como 13, 14 identificaciones cortas y es más o menos lo mismo. pues. Este Cada vez, el, el operador solamente se preocupa de colocar esto al aire. Esta que se llama 10.01.00.36 y automáticamente el Rivendell va rotando todo una, y coloca una de estas eh, identificaciones es la que coloca el aire. Mm, así como un rico café en la mañana. Es la música de Alba Ciudad. Eso lo podemos ver aquí muy rápidamente, lo podemos ver aquí en el en el Riven, en el NRD Air, Air, Airplay. Este... Lo podemos ver aquí en la botonera. Cada vez que eh, coloquemos una de estas identificaciones al aire, va a sonar algo distinto. El pueblo y sus tradiciones enaltecen nuestros sentimientos. La tengo, la de play otra vez. Mmm, así como un rico café en la mañana. La tengo. Estás en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Mm, y otra. Así como. Bueno, y así sucesivamente, pues así este yo puedo ir, eh, cada vez que vaya colocando yo al aire una de estas identificaciones, siempre va a sonar una distinta, obviamente de las 12 o 13 que tengo aquí en rotación, siempre va a sonar una diferente. Nuestra identidad brilla como el aurora. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. 96.3 FM en ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM Somos conciencia, somos cultura e identidad El ritmo que te gusta suena por Alba Ciudad Bueno, eso se cargan desde aquí, desde RD Library Aquí me aparece, digamos en esta ventana, yo puedo colocar el título, el artista, aquí voy cargando los diferentes audios, puedo cargar más, aquí tengo como ustedes pueden ver, tengo cargados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 audios. Aquí le doy al botón de añadir y puedo añadir más audios todavía. Fíjense, aquí añadí un audio número 14, este que está en rojo, lo podría importar por aquí, si tuviera otra identificación, simplemente la, la busco. Simplemente la la, bueno, la, pod la podría buscar en esta, en esta carpeta y simple y llanamente la importo si quisiera hacerlo. ¿no? Eh, como no quiero importar más nada, le doy simplemente delete para borrar ese audio que acabo de añadir, que, está, que estaba vacío y bueno, podemos editar cada uno de estos audios, aquí está este botón de editar marcadores, donde aquí podemos hacer ciertas modificaciones eh, sencillas, ¿no? podemos eh, indicarle mediante estos eh, marcadores, los, el, los que aquellos que tienen los triángulos rojos, podemos indicarle cuál es el inicio y cuál es el final del audio. Aquí simplemente lo tocamos y podemos eh, modificarlo. Este, podemos cambiar lo que es el Segue. El Segue es como para indicarle en qué momento de este audio. Cuando esté reproduciendo se va a comenzar a mezclarse con el siguiente. Ello porque el objetivo es que no hay que esperar a que termine un audio para que comience el otro. Sino eh, puede haber una especie de transición muy suave entre un audio y otro para que suene como si se estuvieran mezclando. Pues, ¿no? este, para eso sirve el segue. El segue aquí yo simplemente le hago clic acá y bueno, puedo mover los marcadores. Puedo reproducir aquí con este botón. Puedo reproducir cómo va quedando eso. Con este, mejor dicho, reproduzco el audio desde el punto de donde está el cursor. El cursor en este caso sería esta línea verde. Lo le hago clic y desde allí comienza La a reproducirse. ¿no? Este, mientras que este me permite reproducir el audio desde el marcador que estoy editando en este momento. En este momento estoy editando el, el triángulo grande. ¿no? Que son los, eh, las marcas de comienzo y de final de audio. Pero como les dije, también están las marcas de segue. Ahí le hice clic al triángulo, vieron que se colocó más grande. Entonces le hago clic aquí y entonces ahí reproduzco nada más ese pedazo que sería el del SEGA, que sería el que estoy editando. Bueno, ese es el propósito del RD Library. Eh, aquí como les dije, uno puede cargar las canciones, puede cargar los audios. Por ejemplo, si uno quisiera cargar eh, eh, unos efectos, yo tengo aquí una carpeta con unos efectos y quisiera cargarlos. Primero que nada yo quisiera tener aquí una carpeta con efectos, les voy a mostrar rapidito cómo se hace esto. Me vengo aquí al Rivendell, Me vengo a Radmin, que es el programa para que se utiliza para configurar. ¿No? Este, hay una. Acá hay varios botones para manejo de usuarios, manejo de servicios, manejo de grupos, manejo de códigos de, de programador eh, y varios parámetros de, de configuración. En este caso me vengo aquí al, a la parte de grupos. Quiero añadir un grupo nuevo que se llame efectos. Efectos de sonido. ¿no? Coloco aquí en la descripción. Hay que colocarle aquí en default code number o número de, de cartuchos por defecto. Hay que colocarle lo, el rango de códigos que, que yo quiero utilizar eh, para esta para estos efectos. Para esta, para este grupo, mejor dicho, para esta carpeta. Eso simple y llanamente, eh, ustedes saben que todos los eh, cartuchos tienen un código. Simplemente le estoy diciendo que... A este grupo que estoy creando, el grupo de efectos de sonido, todos los cartuchos que creen dentro, de, dentro de ese grupo van a estar en este rango, van a tener este rango de, de, de código, ¿no? de 70.000, le estoy poniendo yo, a 75.000. Este rango tiene que ser distinto al de cualquier otro grupo que yo haya creado. No quiero que sea música, no quiero que se considere ni música, ni, ni tráfico. Tráfico es publicidad. Le doy OK. Y ahí me creo mi grupo nuevo que se llama Audio Effects. ¿No? Listo. Cerrar. Entonces, bueno, ahora simple y llanamente creo mi... Si quiero cargar mi audio, le digo entonces aquí importar, lo selecciono. Yo tengo aquí unos audios cargados acá en... Ay, se me olvidó. ¿O sigue import? Sí, aquí. Bueno, este es un audio, un efecto de audio muy sencillo, como pueden ver, es un efecto de sonido muy sencillo, no hay que hacerle mayores ediciones, Flexiton está en el grupo de efectos y listo. Ahí está. Ahora eh, si yo quiero, este es un truco que también tiene Rivendell, si yo quiero cargar muchos eh, audios al mismo tiempo, que por ejemplo, yo tengo aquí, en esta carpeta que les voy a mostrar, yo tengo aquí un montón de audios que me pasaron para efecto, ¿verdad? Si yo quiero cargarlos todos de una vez, un truco que tiene Rivender es que uno puede configurar aquí en la. En el programa de configuración, en RDADmin. Uno puede configurar para que haya como una especie de carpeta mágica, Si le digo yo para no eh, caer en muchas explicaciones técnicas, una especie de carpeta mágica que aquí se denomina Dropbox. ¿ok? así se denomina, no tiene nada que ver con el Dropbox, con la, con la página web, con el servicio este denominado Dropbox, que, que servicio en la nube, que uno sube cosas allí en la nube, no tiene nada que ver, sino es como una especie de, vamos a llamarlo así, de carpeta mágica que uno la configura dentro de su propio computador, uno le dice, mira, esta carpeta, tú vigila constantemente lo que yo coloque allí, y si yo coloco allí archivos de música, entonces por favor, me los importas y me los colocas automáticamente en esta carpeta en music ¿no? así es más o, así es básicamente como funciona esto entonces bueno básicamente yo lo que hago es agarrar ustedes vieron que la carpeta no sé si pudieron ver rápidamente que la carpeta que yo coloqué allí en dropbox es eh, confi eh, configuré una carpeta dentro de mi computadora que se llama home rd escritorio import. Este es mi escritorio. Aquí dentro de mi escritorio hay una carpeta que se llama import, que en este momento está vacía como pueden ver. ¿No? Y yo básicamente le estoy diciendo que lo que yo coloque allí, quiero que lo agarres y lo importes automáticamente al revender Entonces, estoy trayendo de esta otra carpeta music import, voy a darle a copiar, le voy aquí a pegar, Pegué allí todos los audios que yo acababa de... Bueno, que yo tenía allí en mi carpeta. Y entonces ahora ustedes van a ver que como que por arte de magia se van a empezar a borrar uno por uno. Van a empezar como a desaparecer. Vamos a esperar. ¿Vieron? Ahí se borró uno, se borró otro. Se empiezan como a desaparecer. No hay que lo qué locura. Ahí se desaparecieron todos. Nos venimos para acá para el library. Nos venimos para Music. Y entonces vemos que allí fueron importados todos esos audios. Que yo tenía. Que yo tenía en esa carpeta. Ahora se importaron y ya están dentro del Rebender. Esto es algo importante que hay que entender eh, para las personas que vengan de repente de, de, de, de otro tipo de software como Sara Radio. ¿no? En Sara Radio tú tienes las canciones MP3 como MP3 y tú las tienes en una o en varias carpetas dentro de tu computadora y se reproducen desde allí. Con Rivendell no, con Rivendell hay que hacer primero una especie de proceso de importación eh, para que la música se incluya dentro de la librería, dentro de la biblioteca de canciones y entonces es allí que se pueden reproducir. Eso bueno, eso tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿no? Su ventaja es una ventaja de seguridad que te garantiza que no puede llegar cualquier persona. Eh, a colocar eh, cualquier música que haya por ahí, colocarla al aire, ¿no? Sino que tienen primero que pasar por un proceso de importarse a la biblioteca de música que generalmente en una emisora profesional eso lo hace un operador especializado, un musicalizador, que es el que decide qué música se importa, qué música no se importa. Y la que se importa hay que, hay que colocarle los niveles de audio apropiados. pues Eso es algo que yo no les mostré, pero que en el Rivendell se... Se puede hacer aquí en el RDLibrary hay una hay, hay un parámetro que es cut que es para configurar la ganancia. Entonces con ese parámetro yo agarro y subo y bajo el volumen de la canción para asegurarme que se escuche de la canción o del audio. Pues yo le digo canción, pero en este caso es, este es un efecto de sonido. Uno utiliza esto para asegurarse de que la canción, de que la música este, tenga los niveles de, de sonido apropiados. Uno le da aquí play y va revisando aquí en uno va revisando aquí en los medidores para estar seguro de que, bueno, de que tiene el volumen apropiado y no de que uno está cargando algo que algo que ocurre en muchas emisoras comunitarias, ¿no? Que de repente tú escuchas una canción con un volumen normal y después la siguiente canción la escuchas muy bajita y después la siguiente canción la escuchas muy fuerte. O sea, hay como una variación entre los audios que eso no, es, no debería ser, ¿no? Eh, se supone que tiene que ver alguien que se asegure que todas las canciones tengan el mismo nivel de audio, etcétera, etcétera. Y bueno, es por eso que en las emisoras más un poco más profesionales se exige. Pues se exige que todas las canciones pasen por aquí, que estén encargadas en el sistema. Que no llegue alguien de la calle, traiga una canción en un pendrive y ponme esta canción al aire. Y, y que eso es práctico, yo sé en muchas cosas, pues, pero en otras cosas no es práctico porque el audio puede, no puede ser óptimo. La canción puede que esté cortada, etcétera, etcétera. Entonces, bueno... Siempre en, en los software profesionales como Rivender se carga la canción primero en la biblioteca y después desde allí es que se pone al aire. ¿no? En esto que estamos viendo aquí, como les dije, aquí ya cargamos todos estos efectos, pero estos son efectos de sonido, nosotros no los queremos en esta carpeta, sino las queremos en la carpeta que yo acabo de crear. Para ello le quito aquí la low Card Dragging, este, le doy aquí en Editar. Y les digo a todas ellas, mira, muévelas del grupo de música, muévelas al otro grupo que se llama Efectos. ¿Ves? Entonces ahora ya todas estas que importé ya están en la carpeta de Efectos, a diferencia de las canciones que están en el grupo de música. Y entonces bueno, ya cada una de estas yo ya puedo agarrar, puedo poner aquí, ya vamos a cerrarlo y volverlo a abrir. Ajá. Ahora sí me aparece el grupo de efectos. Yo puedo decirle, quiero ver nada más los efectos de sonido, no quiero ver las canciones. Y entonces a cada uno le pongo entonces su respectivo nombre. Vamos a hacerlo ahí rapidito. Listo, entonces ya tengo los efectos con el nombre que yo quiero que tengan. Ya me puedo venir, por ejemplo, a un programa como el RDR Play o el RD Tone o el RD Panel. Por ejemplo, este. Y puedo cargar los efectos aquí. Puedo, si yo quiero, yo aquí puedo tener varios pane, paneles. Puedo si yo quiero hacer esto. All Selecciono aquí a los de dragon. Entonces, ahora simplemente voy cargando mis efectos aquí. Uno va para acá, uno va para acá, uno va para acá, otro va para acá, otro va para acá. Y si yo quiero, puedo. Si yo quiero puedo darle aquí en Setup y puedo colocarle colores, si eso me ayuda de alguna forma visualmente hablando, por ejemplo. Vamos a poner aquí rapidito todo lo que es las trompetas del mismo color. No entiendo por qué a los DJs les encantan tanto las trompetas, pero bueno, no soy DJ, yo cumplo órdenes. Esto obviamente se hace una sola vez y si quieren lo dejan grabado, si quieren lo dejan así tal cual. Como les dije, este se puede cambiar de tamaño. Pueden tener abierto un programa y el otro al mismo tiempo, por lo menos tenemos aquí el AirPlay y el Riven de los dos abiertos al mismo tiempo. Vamos a quitarle aquí el setup. Entonces Igualmente lo que hicimos lo podemos hacer de aquí para acá. muy interesante que tiene el Rivendell con lo que es la parte de los efectos. Yo les había dicho que el Rivendell no permite colocar música a menos que esté cargada en la librería. ¿no? Sin embargo, un programita, una utilidad que tiene Rivendell para los operadores desde la versión 3, si mal no recuerdo, es este programita que se llama Car Slots, que él permite justamente eso. Él permite, si de repente llegó un... este uno de los personajes que conduce un programa Radial y dice, oye tengo aquí una canción en MP3 y tal. ¿Sabes qué? Una cosa que uno puede hacer uno es no darle acceso a los operadores para que tengan acceso al programa de Red Delivery, que ellos no puedan cargar música. Eso es si uno quiere, pues eso es decisión de cada emisora. Pero uno les puede permitir, por ejemplo, que si tengan acceso a este programa, con este programa, si ellos quieren, ellos pueden cargar una canción desde un MP3. Por ejemplo, aquí está el Load From File, cuando digo MP3, también puede ser una canción, un WAV o un archivo, un archivo de sonido en general. ¿no? Puede ser también WAV o GG, cualquiera de estos formatos. ¿no? Eh, por lo menos, sí, bueno, vamos a probar uno de estos, cargar uno de estos efectos. Vamos a probar este. Una, unable to create temporary card for import, no free card of on group. Uy, este en este caso el detalle es que hay que venirnos para acá para RD admin. El grupo de temporales no tiene eh, cartuchos, ¿eh? no tiene el rango de cartuchos apropiado, hay que ponérselos. Eso es todo lo que había que hacer. Pues vamos a ponerle, aquí yo, yo le puse 70 a 75 mil, vamos a ponerle este de 75 mil a 80 mil. entonces yo creo que ahora sí va a funcionar. Lo ad from file, vamos a escoger un audio aquí cualquiera, entonces ahora ven, ahora sí lo está importando y ahora sí lo puedo colocar al aire. De He hecho, esta aplicación me es muy útil para lo que nosotros llamamos acá en Venezuela las cortinas, que es los eh, ¿cómo se llama esto? las canciones que suenan de fondo mientras el conductor del programa está hablando eh, aquí uno en, en la parte de opciones uno puede colocarle eh, ¿qué hago cuando termina este audio? ¿no? entonces una de las opciones hay varias opciones, una es descargarlo, otra es re reiniciar al principio y otra es estar en modo loop o sea reiniciar en la reproducción continuamente en forma de loop esa es la que yo tengo cargado aquí por defecto. Y eso, bueno, si yo tuviera aquí cargado una canción, pasa que no tengo. Bueno, vamos a colocar aquí una canción cualquiera de. Bueno, una canción cualquiera de estas. Pasa que, bueno, todas son canciones de varios minutos, pues. Eh, si yo pusiera cualquiera de estas canciones, y la, como la tengo en modo loop, se van a reproducir. Y cuando termine la canción, vuelve a comenzar automáticamente. Eso es muy útil para los operadores, pues cuando se, está con un programa, cuando se está con un programa al aire, para mientras esté hablando el conductor, tener, esta, tener una canción sonando de fondo. ¿no? Vamos a ir cerrando esto, vamos a ir cerrando el RD Panel, que como les dije es muy útil también para colocar efectos de sonido. Otra utilidad que yo quería mostrarles aquí en el Rivendell, que no es nueva, que es algo viejo, pero que igual quería mostrárselo, son las utilidades para generar eh, playlists. Playlists son básicamente... Eh, son listas de reproducción. Aquí yo las cargué en un, eh, en un auxiliar, pero las podría cargar más bien aquí en el principal. Los playlists son básicamente listas de reproducción ya hechas que el operador simplemente tiene que cargarlas y ponerlas al aire, ¿no? Las canciones que nunca pasan de moda las disfrutamos en Alba Ciudad 96.3 FM, así que no cambies el dial. Pueden ver en este caso yo la, este es un playlist que configuramos automáticamente que suena siempre una identificación, una canción, una identificación, una canción, una identificación, una canción, y así va avanzando por toda la... por todo el playlist. ¿no? Este es un playlist obviamente muy básico. Eh, los playlists que utilizamos en Alba Ciudad, que yo un día de estos quiero hacer una, un video desde Alba Ciudad para mostrarle lo, los playlists que hacemos allá, son súper... Eh, son muchísimo más complejos porque tienen además de la parte musical, tienen la parte de la... De las diferentes, eh, los diferentes cortes de la emisora, cortes de identificación, en los cuales se colocarían, en el caso de nosotros no, no colocamos publicidad todavía porque somos una emisora de, del Estado, ¿no? que no tiene figura jurídica pero en el caso del Rivendell permitiría que allí en esos cortes se colocara publicidad eh, que se coloque bueno micros radiales, anuncios, ese tipo de cosas que se colocan en los micros además que nosotros configuramos también la música para que suenen diferentes géneros de acuerdo a la hora ¿no? este... vamos a hacer aquí una pequeña demostración de cómo se configura. Aquí en LogTools hay, hay dos utilidades que son para hacer la parte de los playlists. Una se llama LogEdit. LogEdit básicamente es para hacer los playlists de forma manual. ¿Qué significa eso de forma manual? Bueno, yo tengo que ir añadiendo, a través con los diferentes botones, yo tengo que ir añadiendo las canciones una por una, aquellas que yo quiero que vayan sonando. Bueno, aquí añado, acabo de añadir Casta Paloma. Eh, acabo de añadir Árbol Navideño. Puedo hacerlo así, de una forma así, eh, un tanto aburrida, seleccionándola, seleccionándolas una por una, ¿verdad? Esa es una de las formas de hacerlo. Pero también, desde hace algunas versiones, es posible hacerlo con arrastrar y soltar. Por lo menos, con abro R de Red librar y lo coloco aquí al ladito, ¿verdad? Library, como les dije, es el programa que tiene la lista de todas las canciones que tengo, de todos los audios que tengo cargados en la emisora. Entonces, aquí yo oprimo esta. Me aseguro que esta opción está chequeada, a low car dragon. Y entonces, bueno, simple y, llanamente, simple y llanamente voy arrastrando y soltando los, las canciones, los audios que quiero ir colocando, ¿no? Y después si quiero, eh, busco la identificación y bueno, voy añadiendo las identificaciones. También las puedo ir añadiendo por arrastrar y soltar. Colocar una identificación entre una canción y otra. Bueno, es una forma muy fácil. También puedo hacerlo con las herramientas que trae que trae aquí, que él trae por ejemplo una herramienta de copia y paste. Yo puedo hacer eh, por ejemplo esto. Seleccione cuatro canciones, le di copiar, me vengo para acá abajo. Y le di pegar y me las pegó. Pues me pegó las cuatro que había hecho arriba y las, las pegué. Pues. ¿No? Puedo hacer ese tipo de cosas. O sea, tengo muchas herramientas para poder, eh, digamos, jugar aquí para añ añadir cosas nuevas. ¿no? Añadir, eh, hacer los playlists a mano. Si quiero hacer los playlists a mano, puedo también moverlas. Por ejemplo, con estas flechitas puedo mover. Eh, Vean cómo moví la casta paloma, la moví para arriba y para abajo. Eso no es, un, eso no es eh, un doble sentido, simplemente estoy hablando de la canción, no sé qué les pasa a ustedes, no sé por qué se rían. Bueno, este ese tipo de cosas las puedo hacer, o sea, el programa es bastante sofisticado en ese sentido, puedo escuchar la, las canciones. Y bueno, puedo, puedo guardar el, el playlist y, y lo voy este. Lo tengo aquí ya guardado. No, esa es una forma entonces de hacer los playlists, hacerlos completamente a mano, ¿no? Otra de las formas es hacerlo de forma automatizada. Que pues les puede parecer un poquito complejo al principio. Pero una vez que se hace una sola vez esto que voy a hacer ahorita. Eh, una vez que se hace una sola vez, ya no hay que volver a hacerlo, ¿no? Básicamente, para poder hacer un playlist hay que hacer tres cosas. Hay que configurar eventos, relojes, que en español saldría como tortas o como horas, ¿no? y grids. Grids es eh, esto, es colocar en cada hora, nos dividen el día en bloques de 24 horas y en cada una de esas 24 horas, en cada uno de esos días, hay que colocar un clock clock, como les dije, es lo que se llama una torta, una hora. Ya van a entender esto un poquito para que vean qué es lo que hay que hacer aquí. Tenemos primero eventos. En eventos básicamente es eh, donde se le dice eh, qué es lo que queremos colocar acá. Por lo menos vamos a decirle que queremos colocar canción. ¿no? Todo, pa, pa, les va a parecer complicado al principio, pero no créanme que no es tan complicado como se ve. Aquí básicamente lo que le decimos es que cada vez que vayamos a añadir una canción, ¿qué queremos añadir con esa canción? ¿no? Las canciones las tenemos en un grupo que se llama música, en este caso en particular. No necesariamente hay que hacerlo así. Eh, acá hay algo que dice separación de artistas, eso es básicamente para que cuando él añada las canciones eh, se asegure de no colocar el mismo artista sino cada 15, por lo menos cada 15 canciones, es decir, no va a repetir artistas a menos que haya una separación de 15 canciones entre uno y otro. Y no va a repetir un título, es decir, un mismo tema, no va a repetir un mismo tema a menos que haya 100 canciones entre uno y otro. ¿Okay? Eso es para evitar eh, que una misma canción o que un mismo artista esté muy repetido. En este caso vamos a cambiar esto porque nosotros nuestra eh, como esto es una prueba, ¿verdad? nuestra carpeta musical es mucho más pequeña. Ustedes verán, tenemos muchas menos canciones, tendremos como 30 canciones más o menos. Entonces, para evitarnos problemas en la generación del playlist, vamos a ponerle aquí 5 y 5. ¿no? Estos son códigos de programación. Esto es eh, para otra cosa mucho más eh, si ya queremos hacer las cosas más complicadas. ¿no? Este... Y aquí nótense que podemos colocar una una, un cartucho antes, una, una, un audio antes y un audio después de la canción. ¿Eso para qué sirve? Bueno, en este caso en particular vamos a hacerlo para colocar automáticamente antes de una canción, vamos a colocar un identificador. Aquí tenemos identificadores cortos, lo vamos a colocar acá. Entonces, antes de cada canción nos va a colocar un identificador corto. Aquí lo dejamos vacío, pero si nosotros quisiéramos, podríamos colocar después de cada canción Podríamos colocar otro audio. Por lo menos eh, se podría colocar la hora. Por ejemplo, si tenemos un sistema, un cartucho con la hora automatizada, podríamos colocarlo acá abajo y entonces él nos va a colocar. Después de cada canción nos va a colocar la hora. Por ejemplo. Pero en este caso, como es una prueba, como dije, lo vamos a dejar vacío. ¿no? Aquí en servicios, bueno, pues seleccionamos el único servicio que hay, que es producción. Color, bueno. Una tontería, vamos a colocarle un color anaranjado y le vamos a aceptar, ¿no? Podemos crear otro evento que se llama efecto. Esto lo estoy haciendo de prueba, porque obviamente no colocamos, uno no coloca efectos al aire, pero simplemente, bueno, pues simplemente para hacer una prueba de. Una prueba para colocar algo, algo distinto, pues, ¿no? Esto es simplemente para colocar una colocar un efecto de una trompeta. Vamos acá un color y listo. ¿no? Esto es simplemente para tener dos cosas que mostrar en, en, en el siguiente paso. El siguiente paso es crear clock, que es básicamente un clock. Un clock o una torta, que es como saldría en el Riverdale en español. Una torta es básicamente un ciclo de una hora completa. Básicamente aquí nosotros le vamos a decir en una hora completa qué es lo que queremos colocar. ¿Esto para qué sirve, por ejemplo? Por ejemplo, sirve para que nosotros le digamos. Eh, en los primeros cinco minutos queremos colocar publicidad, después queremos colocar canciones hasta que llegara la media hora, después en la media hora queremos colocar más publicidad y después queremos rellenar con más canciones hasta terminar la hora. Ese es un ejemplo de lo que se puede hacer con un clock. Yo voy a hacer aquí un clock muy básico, básicamente colocar canciones porque es lo único que tengo aquí, no tengo publicidades para hacer pruebas ni nada de eso, simplemente voy a llenar esta, este clock con canciones para que ustedes vean cómo se hace. Voy a hacerlo rapidito. Aquí hay que decirle de qué hora, a, qué, a de qué minuto, a qué minuto dentro del reloj hay que, colocar el, hay que colocarlo, lo estoy colocando que dure 5 minutos pero no es una regla estricta, cuando uno le dice 5 minutos eso es un estimado, puede ser menos, puede ser más, eso hay, muchas veces hay que modificarlo de acuerdo a como uno quiera hacerlo. Aquí voy a colocar otra, vamos a colocarle desde 5 hasta 10. Otro más. Desde 10 hasta 15. Y así vamos a ir añadiendo. Entonces, bueno, ya con esto está listo. Le damos ok. Nos dice que tenemos que colocarle un código. Este servicio lo colocamos en producción. Color. Ponemos verde. Y listo. Ya tenemos hecho una hora. Podemos hacer tantas horas como quedamos. Podemos hacer... Eh, podemos tener varias hechas. Y una vez que las tenemos hechas nos venimos para aquí para editar grids. Yo quiero hacer un playlist para el viernes, hoy es jueves, yo quiero hacer un playlist para el día viernes que es mañana. Entonces bueno, simple y llanamente, en cada hora del día de mañana yo voy colocando mi reloj. Obviamente si yo hubiera hecho varios, si yo no hubiera, hecho, si, si yo no hubiera sido tan flojo sino que hubiera hecho varios, tendría. Varios relojes de, de prueba, y entonces podríamos por lo menos colocar hora 1, hora 2, hora 3, hora 1 otra vez, o sea, variarlos de forma distinta. ¿no? Yo aquí no los estoy variando, simple y llanamente estoy colocando el mismo uno tras otro. Estoy colocando 10 relojes, o sea, 10 tortas, ¿verdad? Estoy solamente asignándolo en 10 horas, en la, desde las 0 hasta las 10 de la mañana. Cuando genera el playlist, me va a generar un playlist para 10 horas, ¿ok? Si yo lo lleno por completo me generará un playlist para 24 horas, que eso es lo ideal. ¿no? Cierro aquí, entonces me vengo aquí a la, a la pestaña que dice generar logs. Voy a generar el log de mañana, hoy es 16, mañana es 17 de diciembre, le voy a dar aquí al botón generar nuevo log, aquí me responde, no hay reglas rotas ni ninguna excepción encontrada, ¿no? o sea no hubo errores, pues básicamente es lo que me está diciendo aquí. ¿no? Le doy OK y entonces aquí en la RD Log Edit verán que aquí está el nuevo log que acabo de crear, el nuevo log o la nueva lista de reproducción que acabo de crear. Le doy aquí en Editar y bueno, van a ver que hizo básicamente lo que le pedí. Colocar una identificación y después una canción, una identificación y después una canción. Así me creó uno parecido Ajá, y van a ver que cada media hora me colocó una trompetita de esta. Que eso fue básicamente lo que yo le pedí. Cuando hicimos aquí esta hora, pues este, este reloj, pues verán que yo coloqué aquí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis canciones, una trompeta, que es esta morada que está aquí, y después una, dos, tres, cuatro, cinco, seis canciones, y después otra trompeta. Eso básicamente es lo que me hizo aquí, ¿no? Me colocó una canción, cada canción va con su identificación corta, como yo le pedí, dos canciones, tres canciones. 4 canciones, 5 canciones, 6 canciones y después vino una trompeta. Y después una canción, dos canciones, tres canciones, cuatro canciones, cinco canciones, seis canciones y otra trompeta. Ese fue el playlist que yo le pedí que me creara. Y el playlist, como pueden ver aquí, dio para unas 10 horas aproximadamente, ¿no? Básicamente, luego yo me vengo aquí para el programa RDA AirPlay, que es el programa que utilizan los operadores. Me vengo para acá. Me vengo aquí en, a, la, eh, a la carpeta MainLog, le digo seleccionar log, o sea, seleccionar la lista de reproducción. Aquí está la que creamos, 1217, que es para el 17 de diciembre. Le hago doble clic y ahí me la cargo. Y bueno, ahí simple y llanamente agarro y oprimo aquí en Start y la pongo al aire. El pueblo y sus tradiciones enaltecen nuestros sentimientos. Eso es Alba Ciudad. Y bueno, aquí sale todo lo que está en el playlist, eso es básicamente todo lo que quería mostrarles aquí con el Rivendell, con estas pruebas del Rivendell 4, software para automatización de emisoras de radio, para nosotros es muy útil además porque es un software que no se utiliza en una sola máquina, tú lo puedes configurar en un computador servidor y puedes configurar en esa misma red local, en esa misma red de usuarios, puedes configurar otros computadores que sean clientes, entonces el computador servidor obviamente es el computador que pone los audios al aire, mientras que los computadores clientes son los computadores donde trabajan los periodistas, los productores, los musicalizadores. Ellos están cargando cosas constantemente en el computador principal sin estar interrumpiendo al operador. El operador está ahí sentado en su en, su, en su computador, en su Rivendell, colocando sus cosas al aire o, o atendiendo un programa, mientras que al mismo tiempo tú puedes tener afuera del estudio dos, dos o tres computadoras con el Rivendell también conectadas al Rivendell principal y a través de la red vas cargando los audios, vas cargando las canciones, si puedes tener a una persona de prensa o varias personas de prensa cargando los audios para el noticiero en una carpeta, porque ustedes pudieron cómo se crean las carpetas, uno puede tener una carpeta especial exclusiva para el noticiero, que eso es lo que hacemos nosotros en Alba Ciudad, tenemos una carpeta exclusiva para el noticiero, las periodistas del noticiero cargan sus audios allí, hacen un guión, y bueno, ponen al, a la hora del noticiero, ponen esas grabaciones que tienen allí y las ponen al aire. ¿no? Eh, igualmente los pues se puede crear un grupo o una carpeta por cada programa radial y en cada programa radial se colocan, digamos, los diferentes eh, insumos del programa, lo que es la presentación, la despedida, las, eh, las secciones, eh, cualquier audio especial que ellos quieran colocar allí. Se pueden tener muchas carpetas de música. Separadas, nosotros las tenemos carpetas separadas por género, por eh, salsa, merengue, rock, etcétera, etcétera. Para y, y, y a partir de allí se crean playlists complejos en los cuales se dice, mira, quiero que me coloques primero una salsa, luego un merengue, luego eh, un reggaetón, etcétera, etcétera, y se crean playlists complejos, pues, de acuerdo también a la hora y al día, si uno quiere que la música sea más, eh, más variada o que sea más suave. Uno, como musicalizador, la persona que haga el papel de musicalizador, allí toma todas las decisiones. Eso es, bueno, lo que quería mostrarles con el Rivendell hasta ahora. Salió un poquito largo el video, pero comprenderán ustedes que Rivendell es un programa complejo y que, bueno, que merece verse. Pues merece verse lo de todas las características que tiene. Cualquier cosa, bueno, me pueden encontrar a través de mis redes sociales en Twitter, arroba alubrio, o en este canal de YouTube. Me pueden contactar para cualquier cosa, cualquier pregunta o cualquier, cualquier duda. Chao.